Crecí después de la época de la guerra entre los Estados Unidos y Vietnam. Y cuando como tenía como unos 13 o 14 años, durante ese tiempo fue una de las épocas más desganadas y pobre de Vietnam. Por tanto, hubo muchísimas dificultades desafiantes en mi país. En general, no teníamos suficiente arroz para comer, ni electricidad, ni nada, ¿no? Y vivíamos a merced de lo que el gobierno nos podía dar cada día, que no es mucho, no que era mucho. Estábamos rodeados de color de la guerra, de los miedos, ansiedad, y de la muerte. Yo, Mi papá eh, se fue a los Estados Unidos, pero no nos supieron. Entonces pensábamos que estaba muerte también. ¿No? Y en esta condición, aunque somos muy pobres y desamparados, pero por alguna razón fue precis precisamente durante este tiempo que fue directo y agradecido a las flores y la música. No en el, mi vecino, ¿no? aunque no teníamos suficiente arroz para comer, la gente en mi vecindario se paseaba, recolectaba orquídeas para cultivar, para una manera, ¿no? Los orquídeas. No para venderlos, porque ahí nadie tenía ningún dinero para comprarlos, sino solamente para los flores. Todos los días nos tocó. Nocturno para regar y luego esperar. Hubo una experiencia y momento de emoción cuando apareció un pequeño capullo y fue la conversación y entre nosotros en todos los días. Y cuando floreció, nos tomó el control con su color. Ese pequeño morado, amarillo y blanco. En alguna manera nos llevó a un lugar diferente. Un espacio de belleza y de trascendencia. De alguna manera el color de la guerra y el color de hambre se desparacieron por momento y durante, no, desde el tiempo, durante los últimos dos años de pandem pandemia, pensé mucho en la experiencia de esa orquídea de color. La pregunta a mí y a todos nosotros y a ustedes, ¿mantenemos los ojos abiertos para ver todos los colores de la vida que hay? Oh, Simplemente o solamente en, nos enfocamos o co nos concentramos en un color en particular, sin importar cuándo dominante sea. Es en el retiro como este retiro advento, no es solo que hemos estado haciendo en este retiro, no, exponiendo y e explorando el multicolor de la experiencia de la vida, ¿verdad? El tiempo de ver, el tiempo de contemplar, el tiempo de levantarnos. Es tiempo para explorar, ¿no? De dimensión, todas las dimensiones, aspectos de color de, la, de nuestra vida. Porque hay una riqueza de color. En nuestra vida ahora, ¿verdad? Y también me llama la de intención de que final del deluvio, ¿no? So, el tiempo de pandemia también, ¿verdad? Dios estableció el pacto de Dios con el pueblo de Dios a través de una imagen de arco de aris, ¿no? Arco iris. Y cuando, como en física, ¿verdad? Un rayo de luz atraviesa el agua. La luz se ralentiza y da un giro. El fenómeno al que nos referimos en la clase como refracción. Y como resultado comienzan a aparecer todos los colores del espectro. Rojo. Naranja, amarilla, verde, azul, índigo y violeta. ¿No? En este tiempo de retiro, es como nosotros, cada nosotros como un rayo de luz. ¿no? Entramos en ambiente como el agua, aire de retiro, en silencio en ese espacio muy sagrados, relantizamos y giramos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y comenzamos a ver todos los colores de nuestra vida, de nuestras condiciones. Y como Dios, durante el tiempo del diluvio en la historia de Noé, al establecer la alianza con nosotros, con el pueblo, como si Dios quisiera recordarle a la gente, recordarnos a nosotros el multicolor de sus vidas, no simplemente el color del miedo y de la muerte, sino también el color de la esperanza y la vida por adelante, ¿verdad? no solamente el color humano, pero color de Dios, de color divino. Hablamos mucho este tiempo de color de misericordia, color de amor de Dios. Y cómo hemos experimentado en todos aspectos de este amor en nuestra vida. Creo que a ustedes durante esta semana, como cada paso, cada paso, cada día, entraron en este momento cuando Dios reveló, ha revelado su color a uno de nosotros. En este tiempo, no solamente la gama completa de colores de la experiencia humana, pero sino también la gama completa de colores de amor de Dios. La mayoría de las veces nos hemos olvidado del color de perdón de Dios. Y la misericordia de Dios durante el tiempo de dificultad y desafianza. A menudo ignoramos el color en que Dios continúa trabajando en nuestra vida y continuó creando en medio de la pandemia. ¿No? Y me gustaría compartir una historia con mi mamá, ¿no? Cuando viajó recientemente a Puerto Rico, después un día largo de viajar, ¿no? Como a Washington, D.C. y a Puerto Rico. Y cuando llegó a Puerto Rico, recibí una llamada de mi mamá, ¿no? Y cuando levantó o recibí el teléfono, todo lo que puede escuchar fue su ansiedad. Se quejó que como lo, no la llamé y peor aún, ella comenzó a llorar y llorar, ¿no? <ríe> y escu escuchó solamente de la Omicron, ¿no? todo, todo Tenía muchísimos miedos y yo en mi en mi cansado también no solamente podía ver el color de ansiedad de llorando y como lloraba lloraba yo me hacía más frustrado y ansiedad también. Y me faltó, me falta, me faltó. Me da cuenta de su amor. Solamente por la noche, cuando me tenía un tiempo de silencio, me di cuenta de su amor, de su preocupación. Somos, muchas veces, compartamos lo mismo. En nuestro tiempo de cansado, de preocupación, nos falta ver todos los colores de amor que está ocurriendo en nuestra vida, y creo que en este días ustedes podían ver un poco no la riqueza de amor de Dios en nuestra vida, y también en esta luz del amor, podíamos o podían ver los colores de la experiencia humana también. Y a mi tiempo, además del color de esas ejidias, los salesianos que estaban en cargo de la parroquia nos acogieron y nos enseñaron música. En esta noche también, ¿no? Como Hilda nos compartió como su amor de la música y la baila, ¿no? Y durante el tiempo en que lidiamos con los ruidos de miedo, de las amas, de las guerras, la ansiedad de los terribles resultados de la guerra, también nos enseñaron a escuchar y tocar el sonido pacífico y romántico de Mozart y Beethoven. A ellos me enseñaron toda la gama de música que sonaba a mi alrededor. Un teólogo me ha enseñado que como la vida y amor de Dios es como una sinfonía, una sinfonía completa. Que Dios nos está jugando. Todos son sonidos, ¿verdad? Pero muchas veces, en similar con los, los colores, nos concentramos solamente un sonido. El sonido de tristeza, sonido de desembarado, Especialmente durante el tiempo de pandemia. Es muy, muy fácil en que nos concentremos en este aspecto solo, simplemente, ¿verdad? Pero hay una sinfonía que Dios nos continúa jugando en este tiempo de Adviento. A nuestro este tiempo de retiro, ¿verdad? Nos recuerda de nuevo hay una sinfonía está jugando la sinfonía de Dios que está encarnando en este cada momento de sí en este momento de nuestra vida, ¿no? Que Dios está tocando esta línea de música, ¿no? Una gama completa, como un sinfonía, sinfonía, ¿no? Entonces, ¿qué? Sinfonia están escuchando ¿No? en el, como una completa, no como una gama, en lugar que solamente un aspecto, porque patecemos en una cosa más que pensamos. Patecemos. Pate, patecemos en una canción, una canción de Dios que está tocando, ¿no?, en nuestra vida. ¿De cuáles son colores y sonidos en nuestra vida? Espero que en este tiempo de retiro que todos nosotros, podrían agradecer en de todos los colores, los colores de dificultades, de miedos, pero también los colores de esperanza, de amor entre uno de nosotros. Que todos nosotros escuchemos todos los sonidos alrededor de nosotros los sonidos de llorar, pero también de sonreír. ¿no? Los sonidos de los niños y también los sonidos de los viejos. En todo como un pacto de Dios con su pueblo. Que todos nosotros agradezcamos como arco de iris, ¿no? De todos los colores en nuestra vida. Amén.